Echo de menos Y es que hace tiempo No oigo tu voz Me da miedo De que nuestros cuerpos La sensación